8 de la mañana con 16 minutos, ocho de la mañana con 16 minutos tenemos en la línea telefónica para conversar con ella, es la asambleísta de la provincia del Guayas, Ana María Rafo. Temas de coyuntura como la consulta popular 2023. Buenos días asambleísta. Muy buenos días, estimado Javier. Buenos días, mi cariño, a todos los ecuatorianos que este cinco de febrero saben que vamos a recuperar la patria con la revolución ciudadana volveremos a ser patria esos mejores días. Ahora, lista cinco. Y también aquellos ecuatorianos que le dicen no, Lazo, no, ya no te creemos. Ocho veces no a esa consulta mañosa y tramposa. Asambleísta, usted pertenece al bloque de la Revolución Ciudadana. Vemos elocuentemente que está impulsando el no en esta nueva consulta popular 2023 que vamos a tener acá el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo la cataloga usted esta consulta? Estimado Javier, así es, pertenezco a la bancada UNES de la Revolución Ciudadana... ...y la extradición solo va a responder a cuatro delitos... ...tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y lavado de activos. No va a suceder nada con los demás crímenes que se cometen aquí a diario en el Ecuador. Crear un consejo de fiscal, estimado Javier, ahora la fiscalía pretende ser juez y parte... Reducir asambleístas es regresivo, no podemos menoscabar la representatividad de los territorios. Movimientos políticos, no se necesita una reforma, hace falta que el CNE simplemente se ponga a trabajar. El Consejo de Participación Ciudadana es la joya de la corona de esta consulta, razón por la cual Guillermo Lazo le intenta. ¿Por qué? Porque solo quiere mantener autoridades de control, que no lo investiguen, no lo controlen, quiere impunidad. Y las relacionadas al medio ambiente son preguntas gancho que solo pretenden seducir a este sector, no se necesita reformar. Eso en resumen, estimado Javier, podríamos desarrollar las preguntas como desee. Usted, usted uh, ha dado a conocer eh, el tema de, de lo que está conformada esta consulta popular o lo que busca replantearse dentro de la democracia del país, como son los tres ejes enfocados. Usted ha hablado de seguridad. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad en esta consulta? Estimado Javier, hay que dejarle bien claro a la ciudadanía que esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar el grave problema de inseguridad y de desempleo que enfrentamos día a día los ecuatorianos en donde incluso perdemos nuestras vidas. La pregunta relacionada a la extradición no va a solucionar el problema porque esta pregunta está relacionada con estos cuatro crímenes de ...estos delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. ¿Qué quiere decir? Que un ecuatoriano tiene que ir a otro país y cometer cuatro delitos... ...tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y lavado de activos. Y ese delito se tiene que comprobar y ese tercer país, en este caso Estados Unidos... ...tiene que extraditar, solicitar al ecuatoriano que estuvo en su nación y cometió estos cuatro delitos. ¿Qué va a pasar con los demás delitos? ¿Qué? De extorsión, de asesinato, de violación, que son los que vivimos los ecuatorianos día a día, no va a suceder nada. Lo perverso de esta pregunta, que para muchos puede sonar seductora, es que se están basando en los altos índices de criminalidad, de violencia que los ecuatorianos vivimos día a día. Por eso muchos la califican como seductora, pero no es seductora. Esta pregunta es una vergüenza. Es una aberración que la hayan utilizado basándose en la alta criminalidad. ¿Por qué? Porque la venden como la gran solución de aparentemente expulsar ecuatorianos y acabar con la criminalidad. Eso es falso. Para llevar a cabo la extradición se necesitan tratados internacionales. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos más de 30 tratados en el Ecuador. Uno firmado en 1872 con Estados Unidos que no contiene estos cuatro delitos. ¿Qué es lo que hace falta? Volver a firmar otro tratado internacional. ¿Cuánto demora un tratado? Un ejemplo, en el 2015 empezamos uno con Italia. ¿Cuándo se publicó en el registro oficial? En el 2022, siete años después. No es una solución inmediata ni va a acabar con la grave crisis de inseguridad que tenemos, como lo vende el gobierno. Entonces, no engañemos a los ecuatorianos, porque los ecuatorianos no somos tontos, estimado Javier, no va a solucionar el problema de la inseguridad. Si quieren solucionar la inseguridad, pónganse a trabajar ¿En, qué? en lo que le corresponde. Una política pública que nos devuelva la institucionalidad que tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando nos convirtieron con las mismas leyes en el segundo país, más seguro de Latinoamérica. ¿Con qué? Con liderazgo, con decisión, con compromiso, pero sobre todo con presupuesto. Eso es lo que debería ponerse a ser Guillermo Lazo y no pasar dos años sumiéndonos en la inseguridad en donde día a día nos matan, estimado Javier. Asambleísta, otro de los temas que trata esta consulta popular y que obviamente converge a este estado de democracia es que en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas. ¿Cómo cataloga usted la reducción de, de aquello? Estimado Javier, uno de los ejes de esta pregunta, lo que acabas de mencionar, es fortalecer la democracia. No, ¿cómo se pretende fortalecer la democracia menoscabando, reduciendo asambleístas, dejando sin voces a nueve provincias que van a pasar de tener... Tres representantes a tener un representante. Es regresivo. ¿Por qué los ecuatorianos quieren quedarse sin representantes? Con esos buenos representantes que sí defendemos sus derechos dentro de la Asamblea. Se habla que reducir va a mejorar el debate, la calidad de la Asamblea. No hay nada más falso. ¿Acaso no recordamos los congresos de los 80, de los 90, en donde habían de 70, desde 70 hasta... Y en 120 asambleístas, ¿se acuerdan de los ceniceros volando? ¿Se acuerdan de todas las tramas de corrupción? ¿De cómo se repartían la patria para nombrar autoridades? ¿Acaso queremos volver a eso? No tan falso como pretender engañar a la ciudadanía reduciendo asambleístas. Se van a quedar los territorios sin representación y eso es regresivo. Queremos mejorar la calidad. Entonces, Javier, un exhorto a todos los que participamos en política administrativa, legislativa, porque para mí todo en la vida es política, mejoremos la calidad del accionar político. Eso es lo que hace falta. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan elegir mejor a esos representantes a los cuales deben de exigirles que cumplan su palabra, porque se elige asambleístas que van a la Asamblea Nacional, a involucrarse con, ba con bancadas que son serviles al Ejecutivo, a la banca, y se olvidan de su pueblo, se golpean el pecho, estimado Javier, en cada curul, en cada discurso, es que apoyando al pueblo, defendiendo su derecho, qué es lo que hacen? Simplemente ser serviles a la banca, a los grupitos, pero no al bienestar de la población. La bancada UNES, la bancada de la Revolución Siana, Siempre seguirá del lado de las mayorías del pueblo, luchando para que no se aprueben ni se reformen leyes que son regresivas, porque eso es lo que hace Guillermo Lazo. Manchar la honra de la Asamblea diciendo que no se aprueban sus proyectos de ley. ¿Cómo vamos a permitir proyectos de ley que solo beneficien a sus panas, a la banca y no beneficien a la ciudadanía? Eso jamás lo vamos a permitir, estimado Javier. Es la asambleísta Ana María Rafo quien está hablando de este tema coyuntual de la Asamblea Nacional, la de la Consulta Popular 2023. Recordarles a, a ustedes que ella es asambleísta por la provincia del Guaya. Milagreña, ¿no, asambleísta? Perdón, Javier, no te entendí. Le decía a nuestros oyentes que usted... Eh... Está hablando de este tema importante como es la consulta popular 2023 y que es asambleísta por elegida por la provincia del Guayas, Milagreña. Así es Milagreña guayacense, al servicio de todo mi pueblo. Estimado Javier decirle a la ciudadanía cómo reducir asambleístas va a acabar con la inseguridad, cómo reducir asambleístas va a acabar con el desempleo, todo lo contrario. Dentro de la Asamblea Nacional tengo un criterio muy personal. Si no existiese la bancada unes, la Asamblea Nacional estuviera al servicio y fuera una dictadura pura por parte de Guillermo Lazo, quien habla de la independencia de funciones, pero es totalmente falso. Al igual que otras funciones del Estado, todo el mundo quiere menoscabar la Asamblea Nacional. Recordemos que hicimos hace poco, hemos aprobado durante casi estos dos años de gestión, siete ...entre proyectos y reformas de ley relacionadas con la seguridad. ¿Y qué ha pasado con la seguridad, Javier? Usted debe tener índices. Estamos peores. La seguridad no ha mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas no son las leyes. Las leyes son una herramienta que se deben de usar para garantizar derechos, para organización. Pero hace falta ese ejecutivo que con inversión, con planificación, con visión, con política pública las ejecute. Por eso son las leyes. Pero no... Guillermo Lazo seguirá aparentemente en el cargo dos años más y nosotros nos seguiremos sumiendo en la violencia, en este estado fallido en el que él y Moreno, no olvidemos a Moreno, Moreno el Trujillato, es el culpable con esa consulta de siete veces sí, siete veces sí en la desinstitución. <risa> De acabar con las instituciones, millón, disculpas, ya la falta de desayuno, estimado Javier, ya. Tranquila. Eh, acabar con las instituciones y permitir todos estos actos de corrupción dentro de cada una de las instituciones de los poderes del Estado. La Constitución Entonces, también está excluyendo el sistema de áreas protegidas, dice eh, la pregunta 7, dentro de lo que es medio ambiente. Estimado Javier, la pregunta 7 y 8 son simplemente preguntas seductoras para este sector ambientalista. La pregunta sobre crear un subsistema hídrico. La pregunta siete. No necesita una reforma. Esta existe el sistema el, el sistema nacional hídrico de protección. Lo que hace falta es que las autoridades competentes utilicen el marco normativo existente. La Constitución se los permite. Delimiten, hagan su trabajo y punto para que estas eh, nuevas áreas de protección hídrica ingresen al sistema nacional y solucionado no hace falta crear un subsistema esta pregunta es también innecesaria, solamente el ejecutivo debería de pedirle a sus autoridades participantes competentes como el ministerio del agua que se pongan a trabajar con los gats se acabó y respecto a la pregunta 8 de medio ambiente esta es una pregunta que simplemente pretende mercantilizar ...los servicios ambientales. ¿Por qué? Porque igual el Código Orgánico Ambiental, al igual que la Constitución... ...les permite poder crear compensaciones, compensar. Ya pueden hacerlo. Si quieren, háganlo. Pero no engañen a la gente. Igual, inventando una pregunta de reforma cuando no es necesaria. Aquí lo único que hace falta, estimado Javier, es que el Ejecutivo se ponga a trabajar... Y deje de engañar a los ciudadanos. Esta consulta mañosa y tramposa no va a solucionar los graves problemas de inseguridad y de desempleo en el que los ecuatorianos nos estamos ahogando gracias a este gobierno que nos tiene en un estado fallido, estimado Javier. 8 de la mañana con 29 minutos es la asambleísta por el Guayas Ana María Rafo, quien nos está dando detalles de esta consulta popular 2023. Asambleísta, para finalizar, hemos escuchado a usted decirle en otras entrevistas que es una boya salvavida de el actual presidente Lazo. ¿Por qué? Así es, estimado Javier. Esta consulta es un, espe un espejismo para engañar a la ciudadanía, para el Ejecutivo poder tener tiempo una boya salvavidas para cerrarse al poder. ¿Por qué? Porque a través del Consejo de Participación Ciudadana que está reformando. Esta es la razón de ser de la consulta popular de Lazo. Por eso Lazo se inventa las demás preguntas para engañar a la ciudadanía. ¿Qué busca Lazo? Lazo lo que pretende es eliminar esta, esta función que tiene, esta atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de conformar comisiones ciudadanas que seleccionen a las 77 autoridades de control. Ahora, ¿qué es lo que dicen los anexos? Que dentro de la asamblea, porque hablan de hablan de enviar que ahora esta potestad de elegir autoridades sea de la asamblea nacional, nada más falso. ¿Qué es lo que va a suceder? Que dentro de la asamblea se va a crear comisiones técnicas de, les, de selección integradas ¿por quién? Por representantes de las funciones de los cinco poderes del Estado, dos ciudadanos, dos representantes de, los de las universidades. Ellos van a ser los que conformen y armen todo el proceso para la selección de las 77 autoridades. ¿Qué va a suceder? Se va a enviar un informe vinculante, en donde los asambleístas vamos a tener que votar 70 votos y elegir, de acuerdo al orden que nos envíen las comisiones técnicas de selección, a las próximas autoridades. Pero ¿dónde está aquí la trampa? No olvidemos los tiempos. Aquí viene la trampa. ¿Qué dicen las transitorias primera y segunda? Hablan que las autoridades de control, que no hayan sido reemplazadas, cambiadas, posicionadas por el actual Consejo de Participación Ciudadana, se entenderán prorrogadas. ¿Qué quiere decir? Que se van a mantener en su cargo. Y la otra trampa es que eso es lo que busca Guillermo Lazo mantener aún a las autoridades en control que le han demostrado ser serviles a él. ¿Qué ha hecho la fiscal con respecto a Ina Papers y con Guillermo Lazo a Pandora Papers? Mirar a un lado, no ha hecho nada. ¿Qué hizo el Contralor? Defenderlo y decir que Dakota del Sur no es un estado de paraíso fiscal cuando Estados Unidos lo dice que sí es. No han hecho absolutamente nada con el tema de Pandora Papers. ¿Y qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana ahora ya destituido? Proteger Incluso se dio ese golpe institucional del de señor Ulloa para desbancar, por así decirlo, a la señora Almeida con ayuda del Ejecutivo. Y así, que es lo que quiere Lazo? Mantener a las autoridades de control en sus puestos, porque le han demostrado ser serviles. ¿Por qué? Porque para aplicar estas reformas constitucionales hay que realizar reformas legales. Y el Ejecutivo tiene 180 días, o sea... Seis meses para enviar a la asamblea todas las reformas legales. La asamblea tiene un año, estimado Javier, y puede prorrogarse tres meses más para aprobar todas las leyes. En total son 21 meses, Javier, ecuatorianos. ¿Cuánto le falta a Guillermo Lazo para que por fin se acabe su nefasto gobierno? Aquí está la trampa. Lazo quiere mantener a esas autoridades de control que no lo investigan, que no lo controlan, ...para haya impunidad de todos los casos de corrupción que han salido en su gobierno. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con los asesores ad honorem que él puso? Todos involucrados en casos de corrupción. ¿Qué ha pasado con los narcos generales? ¿Qué ha pasado con Pandora Papers? Lazo un banquero totalmente evasor donde Pandora Papers tuvo a nivel internacional repercusiones menos en Ecuador... Y ahora el gran padrino, donde se involucra su cuñado y todas las amistades que él ha puesto en las diferentes instituciones del Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, a no engañar a la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco va a solucionar toda la corrupción, todo el menoscabo de las instituciones de control que son serviles a Guillermo Lazo y que no lo controlan, no lo investigan, no va a acabar con la inseguridad en la que estamos sumidos y tampoco con el desempleo. Queremos agradecerle no, asambleísta. a la ciudadanía, estimado Javier. Queremos agradecerle a asambleísta Ana María Rafo por su comparecencia a través del hilo telefónico a la noticia radio, a toda la provincia, de Los Ríos, a Guayas, Bolívar y Manaví, que amplifican nuestra señal. Vamos a tenerle una nueva oportunidad y a seguir impulsando su propuesta del no en esta consulta popular. Muchas Muchísimas gracias, estimado Javier, mi saludo final a los ecuatorianos, a los milagreños, a los guayacenses, que saben que este 5 de febrero volveremos a ser patria, volveremos a recuperar esos días de dignidad con la revolución ciudadana, lista 5, Pedro Solines, alcalde 2023 del Cantón Milagro, y a todos los ecuatorianos que ya estamos cansados de las mentiras de Guillermo Lazo. No, la no, porque tu consulta mañosa y tramposa no va a solucionar los graves problemas de inseguridad y desempleo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a usted, asambleísta. Nosotros vamos a continuar. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. 8 de la mañana con 35 minutos ha sido la asambleísta por la provincia del...